Saludos, este video es de muestra y que sirva de ayuda para cómo yo puedo entregar el proyecto final de página web. Como sabemos acá yo coloco mi matrícula. Estos son requerimientos. Me dice que hago una presentación. Aquí me sigue detallando cómo hago la presentación. qué otros requerimientos va a tener la presentación. Que haga luego un video con mostrando esa presentación y que pegue el link ahí. Supongamos que mi video ya yo lo he subido a youtube y que el mismo lo estoy viendo acá <risa> <a> lo, <risa> a, que este es mi video cuando yo lo estoy visualizando copio este link vengo a mi documento y estando en la casilla de donde me piden el link acá arriba pego dicho link, yo guardo mi documento en una carpeta que es esta, aquí tengo el documento y ahí también tengo la presentación que me pidieron, esta carpeta con un debido nombre yo la comprimo y ya esto es el, lo que yo debo entregar, aquí me está dando un error porque yo tengo el documento abierto. Lo puedo comprimir nuevamente. Acá tengo mi carpeta comprimida. Entonces, para la entrega, yo accedo al modo. Busco la asignación donde me piden mi proyecto final. Y aquí voy a proceder a entregar la asignación. Me dice que pongo una respuesta. Entonces, como respuesta entrega de mi proyecto final, adjuntar un archivo de ese mi ordenador, ubico la carpeta o en la ubicación donde tengo mi proyecto final. Pego la ruta acá y este es el comprimido con la presentación y el documento, espero que se cargue y ya le digo entregar mi asignación. Si me fijo acá tengo el comprimido donde he puesto el documento con el link del video y también las presentaciones, ya yo como estudiante he entregado mi proyecto final. En eso consiste y simplemente...